bots inútiles, nunca han sido y serán como las personas, o oh no, seis han ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Oh, por Dios, estoy chica! ¿Estás viva? ¿Puedes escucharme? ¿O no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Bongille, ¿estás vivo o no? Hice todo lo que pude ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿eh? Este no es mi traje. ¿Sigo vivo? ¿Cómo es esto posible? Jeje, ¿tú hiciste esto? Soy Freddy, ¿qué debemos hacer? Creo que encontraremos una salida a esta situación. Así que no te preocupes por eso. Toy, chica. Hola Bongie. ¿Qué estás haciendo aquí? Eso no es asunto tuyo. Toy chica. ¿Cómo pudiste? Este es tu final. ¿Fue un sueño? Eso fue muy extraño.